Bienvenidos a un nuevo video de tu canal de poker Hoy estaremos aprendiendo este nuevo ejercicio Como vemos en la pantalla eh, Con el AutoCAD 2023 eh, Sin más comentarios Vamos a iniciar para ello Tenemos que tener esta pestaña de panel de control En el simétrico De 3D Nos vamos aquí en el icono del mundo Donde dice 3D Model Link ¿no? Activamos por, por defecto nos viene Drive y Annotation Pero tenemos que seleccionar este icono o esta opción que viene a ser 3D modifying, ok una vez seleccionado nos aparece esta ventana principal luego vamos a generar este dibujo nos dice que tenemos una distancia de 80 con un ancho de 50 ok para ello que tenemos que irnos aquí por ejemplo donde dice en la pestaña superior el lado derecho donde dice top vamos a dar clic y nos vamos acá donde dice rent, no. hacemos clic ahí y nos nos cambia la vista, ¿ok? Luego vamos a hacer una línea, una línea o paralela o vertical que viene a ser 80. Realizamos una línea de 80, no, hacemos, vamos a acercar la línea de 80. Luego nos dice que tenemos que realizar un radio de 20 en diámetro de 20. Vamos a hacer un radio, nos vamos a radio, realizamos radio de 20, enter. Luego tenemos un radio o un diámetro de 20, ¿ok? Vamos a... Nos vamos a comando diámetro de 20 Ok, diámetro de 20 Luego parte inferior nos dice que tenemos que tener un radio de 60 Perdón, un diámetro de 60 y un diámetro de 32 Nos vamos a diámetro Vamos a cliquear en este punto inferior 60 Luego otra vez diámetro Cliqueamos de 3 32, Ok, un diámetro de 32, Luego de esto vamos a eliminar las líneas medio de, de referencia que hemos generado Ahora lo que tenemos que hacer es una línea de tangente que viene a ser esta parte Nos vamos a línea, eh, luego para generar la tangente Nos vamos a presionar shift, clic derecho y nos vamos aquí donde dice tangente Tangente hacemos clic en la, en la circunferencia, hacemos clic Ya tenemos igualmente otra vez shift ante clic derecho y nos vamos tangente, hacemos en circunferencia y clic ahí y ya tenemos la línea tangente, ¿okay? Y fal igual forma para la para la derecha también vamos Shift, clic derecho, tangente, seleccionamos el círculo, igualmente Shift a tangente y seleccionamos la tangente y seleccionamos el eh, circunferencia, listo. Ya tenemos ya la tan línea la tangente de esta vértice, ¿no? Okay, de este de este vista ok luego nos dice que tenemos que tener una una altura esta línea que corta por medio no uno de 60 no una altura de 60 para ello tenemos que realizar una línea del parte superior parte parte superior deslizamos la vertical de una línea de 60 luego una línea de 60 vamos a darle a la derecha donde que corte vamos a hacerle trim no trim igualmente vamos línea Línea de referencia y vamos a extenderlo Vamos a extenderlo hasta este punto Ok, vamos a extenderlo Listo, ya tenemos esta línea que corta del medio Ok, luego tenemos que irnos acá donde dice Revit No, utilizamos y nos vamos eh, sureste isométrico ¿no? Sur, este, sureste, isométrico Luego vamos a buscar nuestro dibujo, en esta forma está luego seleccionamos el icono que viene prespo, ¿no? prespo para estar generando esta esta distancia que viene a ser de 50 prespo, generamos oh, esta distancia, por ejemplo perdón, vamos a cortar este circunferencia en primer lugar vamos a cortarlo, trim, vamos a cortar esta parte, ya tenemos ahí, y nos vamos a, a prespo, hacemos clic ahí, y nos dice una distancia de 50 ok de 50 igual forma vamos a place de acá que viene a ser una distancia de 15 ok de 15 enter y luego la circunferencia de que viene a ser el diámetro de 60 hacemos clic igualmente de 50 luego vamos a moverlo del elemento que viene a ser ancho de 50 de 15 movemos del medio al centro de que viene a ser por aquí ok ya tenemos ahí Ahora lo que tenemos que tener o, el, o tenemos que eliminar, por ejemplo vamos a moverle por acá un, de esta manera, vamos a eliminarlo, vamos a eliminarle todo lo que hemos generado, ¿no? Eliminamos y suprimimos, ¿ok? Luego tenemos que tener, vamos a, para generar esto, este ancho de 25. Y que viene una altura de 45 Vamos primer lugar Acá donde dice custom width Vamos a seleccionar acá top Vamos a igualmente Vamos a top, vamos a seleccionar Sur Sureste isometric ¿no? Y buscamos nuestro dibujo Por aquí está y, ya, y vamos a hacer una rectangular Que viene a ser por ejemplo Hacemos clic ahí una rectangular De, de 25 aquí, Y un ancho eh, cualquiera, no, que sea por ejemplo de 80 entre y una altura que viene a ser eh, este, ¿sí? con medida que es 45 ¿ok? una altura de 45, damos clic y ahora tenemos que llevarlo aquí para estar generando el corte para ello nos vamos a icono de mover no, seleccionamos el, objeto, el segmento seleccionamos, clic hacemos y después shift Hacemos Shift, clic derecho y nos vamos Merit Pro de dos puntos, ¿no? Es para identificar el punto medio de este objeto. Primer punto, segundo punto y vemos que ya nos ha tomado, ya nos ha tomado el punto medio. Igualmente para generar aquí para que se ponga al medio, no al medio, al centro, hacemos Shift, clic derecho, igualmente Merit de dos puntos. no Primer punto aquí y segundo punto aquí. ¿Okay? ahora lo que tenemos que hacer es unirlo, unirlo, eh, los elementos que hemos tomado, ¿no? por ejemplo, vamos el elemento, es un elemento, el de que otro elemento, este elemento, vamos a unirlo, seleccionamos los tres, el, ya listo, ya y ya tenemos ya eh, un elemento unido, ¿okay? luego vamos a, con el comando sustraer, seleccionamos el elemento que se va a quedar, hacemos enter y el elemento que se va a cortar o que se va a ir hacemos clic ahí y luego enter ya tenemos ahí ya recortado ok eh, vamos a conceptual vamos conceptual y ahí vemos que ya tenemos terminado el, el dibujo o la figura que hemos propuesto el día de hoy no mira ya tenemos todo listo ya lo pueden cambiar el color como usted desea